Bien, regresamos aquí al inicio para hacer el análisis modal de vibraciones. Entonces necesitamos una nueva solución. Aquí. Solución 2 para hacer el análisis modal. Aquí, con el mismo diseño de NX el tipo de análisis es estructural, pero queremos modos de vibración de vibración aquí la, la opción es básicamente dar el número de modos deseados que son podemos mirar los primeros 10 modos el método este método de laxos se puede dejar allí y aquí le damos aceptar entonces si observa esta solución no tiene las restricciones sino Hacemos lo mismo, vamos al contenedor de restricciones aquí y con clic derecho en esta parte hacemos agregar a la solución o paso activo. Entonces ya observan que acá apareció este. Y lo mismo, entonces cogemos este que está inactivo, le damos clic derecho agregar la solución, paso activo, y ahí ya está. Entonces, de esa manera, esta solución va a tener este comportamiento con apoyo triángulo a la izquierda y apoyo cilindro a la derecha. Para observar los modos de vibración, con este solver es solamente a la solución 2 que corresponde darle resolver. Aquí, este derecho de resolver... through. Entonces ya podemos mirar los modos aquí dándole doble clic a este resultado. Solución 2 estructural. Aquí está. Modo 1, modo 10. saben que el modo 1 son 238 hz Modo 239. También bajitos Modo 3, 908. ¿Por qué estos modos son tan bajitos? porque este es un eje de 60 centímetros de largo, muy largo. Tenemos que hacerlo más cortos y más rígidos, y además es de 3 centímetros de, de diámetro, de manera que es suficientemente flexible por su longitud para portarse con una cuerda eh, una nota común de, de tono acústico. Entonces fíjense, vamos a ver el desplazamiento nodal de esto de este modo, que normalmente para los modos de vibración se observa mucho mejor con animación. Entonces le damos aquí a animación y observa lo que está haciendo la vibración, es una, un comportamiento de cuerda de guitarra. ese es el modo 1. De igual manera el modo 2. Aquí es un comportamiento de resorte longitudinal prácticamente con una pequeña fricción. Se puede mirar desde la vista superior. Aquí lo que está haciendo, el comportamiento lateral. En el isométrico. 239 Modo 3, fíjense este desplazamiento en la vista superior. Eh, aquí en esta vista lateral. XZ. Ya es un comportamiento de cuerda de guitarra, pero con dos. Eh, con dos partes del sinusoidal, el comienzo y el final. El modo 4 con 900 Hz también. Similar, pero ahora está en el plano XY. Entonces podríamos mirarlo aquí seguramente. plano y también un isométrico muy bien modo 5 con 1066 Hz observen que tiene una rotación torsional y un ensanchamiento de modo 6 1700 Hz también 7 ocho Este sí es comportamiento del resorte longitudinal. pero que el extremo del rodillo permite el desplazamiento en X de este, de este extremo. Y por eso se comporta de esa manera, en la vista superior. ok, ahí, y le damos la animación. esta parte se engruesa y esta parte se complica 1800 Hz, modo 9 y finalmente el décimo modo de dominio Hz Pues este habría que hacerlo más corto y más rígido, todavía, Vamos a engrosarlo y acortarlo para quitarle estas frecuencias tan bajitas. por sí.